Hola, hola, hola. Hola, hola, hola Hola. buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Ciencia XXY, este nuevo proyecto que, que bueno, apenas está besitos Tenemos aquí como siempre a, a Salvador. El día de hoy, este, por cuestiones de fuerza mayor no nos pudo acompañar Elida. Elida, te mandamos un besito, baby. Te esperamos a la siguiente. Pero tenemos dos invitadas de lujo. Sí. las chavas. Pero bueno, este es nuestro segundo, segundo ciencia XXY y más que nada fue porque siempre nos decían que eso de que pura X pues parecía examen reprobado, entonces no es, no, no es cierto. No la verdad es que este, este, estamos haciendo algo un poco más relajoso xx regresa pronto sí, sí, sí. muy pronto va a haber unos cambios interesantes pero el día de hoy vamos a tocar un tema fabuloso de con Tano Monas, y este y, y porque todos somos de equipo tanos ya lo saben y también vamos a hablar de otras cosas interesantísimas pero vamos a ver y bueno hoy tenemos a la romper récords a la romper redes a, a la que siempre nos destroza el internet a la doctora Graciela Castro no, siempre que rompemos es con la doctora, eso es la pura verdad, es una tracción total en, en Va por la Tierra, y también tenemos como invitada a la doctora Rosario Espinosa, las dos trabajan, bueno, aquí puro politécnico, aquí puro poder burro, por cierto, pero así que vamos a hablar de un tema que es muy importante, y que la verdad, no se le ha dado cobertura, aunque ya ha sido un problema que se ha dicho, que con muy muy muy muy mala suerte, hoy vamos a ver qué podría pasar. Pero bueno, este muchísimas gracias por estar aquí, doctora Graciela Castro, Rosario Espinosa, y este yo bueno, comenzamos con la doctora Graciela para que vayamos saludando a todos. A ver, muy bien, Salvador, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y como dice Salvador y Erika y bueno, la doctora Rosario, eh, somos puros politécnicos. Y entonces, y, y que conste, yo lo acabo de descubrir después de año y medio que Salvador es politécnico. ¿sí? Es que el, el, el Tata Lázaro los hace y ellos se juntan. <risa> <risa> yo creo que sí, entonces pues muchas gracias por la invitación a nosotras y pues aquí estamos. Y, y bueno... Hoy es el, el, la inauguración formal en Va por la Tierra del doctora Rosario Espinosa y muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que te guste y por supuesto esperemos que regreses porque muchas oportunidades habrá de hablar de muchísimas cosas. ¿no? Gracias, Desde... gracias Salvador por la invitación. Eh, el formato me lo comentó la maestra Chela y, y es llamativo porque esta hora pues ya es para pues para platicar las cosas diferente, ¿no? ya las diapositivas y eso quedaron en las clases de las 7 de la mañana que todos nos ponemos y claro. nos levantamos a dar, pero creo que el formato nos va a permitir pues hacerlo como una charla, lo más cercano es estar tomándonos algo, ¿no? un café o algo platicando juntos una bebida Entonces, espirituosa. Mira, mira luego, luego se le abrieron los ojos a Salvador. Este, muchas gracias, este, Chayo por invitar esta invitación por primera vez. Como te dice Chávez, esperemos que regreses. La doctora Chela, por ejemplo, si, si nos hace favor de, de regresar, es una gran amiga del canal. Y como dices, esta hora es para, para hablar de ciencia, pero pues más platicadita, con un cafecito, con la bebida de su preferencia. Nos pueden escuchar mientras cenan. Este, queremos ser una opción para para llevar un poquito de conocimiento de manera no como una plática del congreso, porque pues de esas a veces no nos entendemos, ni nosotros cuando vamos Entonces, exacto la idea no, no, es no, y menos esta hora, ¿no? Ya, ya empezar a oír este te digo pláticas de, de clase pobrecitos, ¿no? a los alumnos que ahorita 8 de la noche o 9 están conectados con clase claro no, pero no solo eso. Todo el día. No, no, pero sabes que además la ciencia no tiene que ser aburridísima y cuadrada. Digo, cuando hacemos ciencia hay reglas, claro. pero para comunicarla hay que innovar y hay que llevarla lo más alegre y divertido posible porque la ciencia es fabulosa. Simplemente hay que aprender, y les recordamos, estamos ahorita en etapa de mis primeros conocimientos, este, mis primeros pasos como científico, eh, este, por alguna extraña razón nos bajaron la página de Facebook, pero les vamos a pasar el nuevo link pronto, porque vamos a empezar inducción de vocaciones tempranas a la ciencia, ya les iremos informando, la doctora va a participar al, hacia el final, es la que cierra, digo, así la gran clausura de la doctora Graciela Castro, y bueno, Vamos a empezar de lo que vinimos a hablar hoy. El día de hoy queremos hablar de superbacterias, pero les preguntamos aquí a las expertas. ¿Ustedes cómo definirían a las superbacterias? Pues, empezar? Fíjense que es un término que, que parecería, me, me llama la atención porque dentro de las búsqueda que siempre hacemos de, de superbacterias, nunca faltan los videos de YouTube, hay un artículo justamente que se pone a analizar todos los videos que te salen cuando tú le das superbacteria, ¿no?, en YouTube. Entonces, la mayoría de ellos son de, de animaciones, ¿no? O sea, para dar a entender a la gente qué es lo más básico, ¿no?, de una superbacteria. Entonces, definiéndolo, a mí, a mí me gustaría eh, concretarlo como una bacteria que es resistente a múltiples antibióticos, ¿no? Entonces, esa obviamente va muy encaminada hacia, yo pienso, un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? Porque al final es así como, como ¿en qué me afecta a mí una superbacteria, no? Pues porque me puedo infectar con alguna bacteria variada, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, y que al final, híjole, pues, ¿qué onda, no? Ya, ya los antibióticos que antes le hacían y, y la eliminaban, ahora ya no lo hacen, ¿no? Pero creo que, como bien dices, es un concepto como casi todo en esta vida, es un poco porque, ok, ese es el concepto que si tú lo pones en un diccionario, es que te puede salir, pero ¿qué hay, por ejemplo, de las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico y que nos permite tener una fuente de, nit de, fuentes de nitrógeno orgánicas para el crecimiento de las plantas, posteriormente de las vaquitas, que yo me echo el domingo en el asador, ¿no? Y sin esas bacterias todo eso no hubiera ocurrido. Entonces, para mí, Erika, una superbacteria puede ser esa. Otra superbacteria pueden ser las que limpian este, derrames de, de petróleo después de un desastre. Este, no sé. Creo que, que somos muy, muy mal agradecidos. A lo mejor con estas bacterias que hacen maravillas y pues a las que les damos el nivel de las superbacterias esas bacterias que nos pueden matar, en todo caso podríamos hablar de héroes y de villanos, ¿no?, como en, como en los cómics. ¿no? no, y también, por ejemplo, esas superbacterias que producen colorantes para teñir la ropa, yo me acabo de comprar unos tenis, este, con pintados de diferentes colores, por bacterias, o sea, el colorante obtenido de bacterias, entonces yo estoy feliz con mis tenis, son de diferentes colores, y son teñidos con los colorantes que producen o los pigmentos que producen las bacterias. Qué padrísimo, luego nos manda una foto. Sí, sí, sí, <risa> sí, sí. De Yo hecho, sí, hoy no me, los... puse, me puse muy sí. seria, pero. De hecho, justamente sí, bueno. con lo que dice Erika, hay, hay por ahí un documental, me parece que es de History Channel o algo así, y lo ves así, dice Superbacterias, ¿no? Haciendo esta búsqueda de lo último que, que me dio una inmersión a YouTube, que no me gusta ver videos en YouTube casi, nada, no, no cierto. O sea, me, me encanta ver documentales y todo. Y entonces por ahí me encontré uno muy, muy chistoso, a mí se me hacía, porque yo estaba pensando en Superbacterias, obviamente como bacteriólogo médico, pues ya sabes hacia qué es lo que vas a buscar, ¿no? O sea, tú, tú quieres hablar de la pseudomonas sea, quieres hablar de una salmonela ¿no? De algo así de ese estilo. Y justamente salió lo que dice Erika, ¿no? O sea, te, te hablaban en el documental, sí, mencionan algo de la resistencia a antibióticos por parte de bacterias de importancia médica. Pero te hablan mucho de las que justamente dices, oye, ¿qué onda con todas estas, no? Con las que pueden este, eliminar residuos de plásticos en algunos lugares, este, o sea, variadas, ¿no? Entonces que te quedas así de, híjole, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, realmente es muy egoísta pensar que todas nos hacen daño, pero pues si tenemos que dar una definición según a lo mejor vámonos con, con el lado médico, contra la OMS, pues ahí sería relacionado con la resistencia a antibióticos, ¿no? Claro. De, de hecho, creo que la definición básica de la OMS es que ya haya prácticamente superado los antibióticos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Sí. Y ya van a los de la cuarta y los altamente específicos y aún a esos también se lo están brincando, ¿no? Que... Para la OMS, creo que probablemente sea la única definición oficial que hay de Exacto. superbacterias, ¿no? Sí. Claro, como biotecnólogos vamos a decir, bueno, ay la que hace la cheva, ¿no? No, pues sí. ¿Tienen, ah, que sí. so tienen que soportar niveles altísimos de etanol, ya sea levadura o bacteria, tienen que... So Exacto. Que, que entonces esto es lo que nos lleva a la pregunta que sigue, que son preguntas. Que, recuerden todos los que nos ven, si tienen alguna pregunta, por favor déjenlas en, en los comentarios. La, de la, de... Pero recuerden que del video original es muy importante porque si luego no, no, no nos, nos llegan. Pero bueno, la primera pregunta del público es, ¿qué dónde se compran esos tenis? Ay, te puedo decir que me los compré en el Palacio de Hierro. <risa> y yo pasaba por el Palacio de Hierro vi esos tenis, y dije, ¡ay, qué simpáticos! Y entonces regreso, y el hombre que atiende me dice, es que estos son teñidos de bacterias, de colorantes, y entonces le dije, ¡ah, usted leyó muy bien el inserto! Pero acuérdese que no sabe usted con quién habla, yo, según, ¿no? A ver, dígame este azul, porque, eh, eh, hagan de cuenta, miren, les voy a enseñar este trapito, hagan de cuenta este trapito de colores, Así son mis tenis, y son de tela, y entonces son teñidos así, y ahí me los compré. No te no te diré cuánto me costaron ser canales, ¿eh? No te diré, pero <risa> puedes, puedes, haciendo bueno, el esfuerzo. Pero yo feliz con mis tenis, además. Pues no, a veces como... cuando, cuando hay chance de quedarse un lujito. Sí, claro. <risa> si sí, le decía yo a mis hermanos, este, la semana pasada me compré un pollo asado en una cadena. Toda la semana comí pollo, me alcanzó para toda la semana. Ah, está bien. Este, y el sábado fui y me compré un deliciosísimo chile en hogada. Y, y le digo que el chile me costó más que el pollo, le digo, pero pues si ya ahorré toda la semana comiéndome un pollito, pues me puedo dar ciertos trucos. Así con lo que... Claro. <risa> Sí, sí, lo vale luego, ¿no? Además, claro. hay que nutrir al cerebro, ¿no? Y también, a, de vez en cuando, no hay que ser consumista, recuerden que eso nos está llevando a la crisis climática, ¿verdad? Pero de vez en cuando. Vez. Pero también lo que uno come o lo que uno bebe nos ayuda a tener esas superbacterias buenas, porque no todo es malo, en el cerebro, en el intestino. Yo incluso escuché a un, eh, va a decir un hombre, pues claro, ¿no? un químico que se llama Eduardo Flores, y habló sobre hasta la saliva, cómo puede ayudar a que tenga superbacterias. Y obviamente también habló sobre los antibióticos, Chayo cómo uh -huh. estas bacterias pueden hacer ese intercambio, ¿no? Y, y trató de llevarnos, pues como nosotros somos bacteriólogas médicas, trató de llevar la plática hacia cómo los antibióticos los tomamos y fastidiamos nuestra microbiota normal, pero podemos tener las superbacterias que pueden causarnos daño. Muy interesante. Sí. Pero también claro. recordemos que la coevolución del ser humano y las bacterias es tan antigua que incluso existen algunos azúcares en la leche que no son digeribles por el bebé, son digeribles mm -hmm. únicamente por las bifidobacterias un tipo Exacto. de bacteria, y eso sirve para controlar la población de las bacterias malas en el tracto intestinal Exacto. del bebé, Exacto. y poder hacer que las bacterias buenas sean las que colonicen en mayor parte, ¿no?, pero pues la leche materna tiene ahora sí que tiene nutrientes para el bebé y tiene nutrientes para las bacterias buenas Esto, ajá es cierto, cierto. es maravilloso sí entonces qué hace a la leche la bacteria o la madre a ver quién hace la leche <risa> la madre no la madre. no ya también resulta que hay bacterias que ayudan en la fermentación inicial válgame, eso no me lo sabía, sí, igual que la miel, la, el 90% del proceso no nada, tiene nada que ver la abeja, sino las levaduras y, y bacterias que están en el puche y después en los recipientes donde ponen la miel, pero bueno, sí, lo creo. pero entonces aquí, aquí la pregunta es, entonces qué hace que una superbacteria sea super? Pues justamente yo pensaría eso, hablando de, ya yéndonos a lo mejor por el lado médico, eh, que lo haría súper? Tener esa capacidad de poder resistir a diferentes antibióticos, ¿no? Recordemos que hay diferentes métodos por los cuales las bacterias pueden adquirir, ¿no? Esa resistencia. Entonces, de ahí viene lo nutrido y lo vasto del, del universo del cual se pueden nutrir y compartir entre ellas, pues, todas estas este, resistencias, ¿no? Dependiendo en dónde estén. Sí, porque son promiscuas. Justo eso iba yo. Ah, sí, sí, Salvador, <risa> los ¿Por qué? porque se hacen intercambios. ¿Sí? Yo les digo que se divierten, porque si no hubiera Ajá. estos cambios entre ellas, pues qué aburridas serían. Pero además son listas. Bueno, somos listas las, las bacterias. Más, más listas que, que ¿Sí? el Homo sapiens. Es lo ¿Sí? que yo les digo a los muchachos de, de la licenciatura cuando me he tocado dar bacteriología. Las bacterias son más inteligentes que nosotros. Tienen un mecanismo entre muchos otros que se llama quorum sensing. Ajá. Y cuando se deja de haber comida, se dejan de reproducir. Y nosotros, aquí estamos con una superpoblación exacto, que no alcanza la producción de alimentos. ¿Qué, qué es lo Pero... que pasó? Fíjate. No dijeron. No, pero fíjate, nos dijeron pandemia, impacto ambiental, enciérrense contrólense aumentó casi 200% los embarazos, entonces <risa> pues lo son, son, en son más listos que nosotros <risa> bacterias, indudablemente ¿No? no, pero es, además no gastan sí. energía si no la necesitan no, no gastan su energía qué Ay. bueno ese es un tema interesante, porque en realidad este proceso de lucha bioquímica ha existido mucho antes de que nosotros siquiera estuviéramos en este universo, ¿no? ¡Claro! Entonces, este, lo que nosotros hacemos es acelerar estos procesos, ¿no? al, al, al estar ahí aplicando cantidades inmensas de penicilina por todos lados, y luego trimetropina, y después la variante siguiente de otro beta-lactámico, y ahí cuando nos damos cuenta, pues ya, y bueno ya que mencionas la penicilina, tenemos aquí una pregunta de en el público de Alex, que si hay otras formas de tratar o de eliminar las bacterias resistentes a la penicilina, o en su caso, a antibióticos. Fíjense que es bien, ah, bueno, maestra, maestra no, no, yo, yo, yo, yo, yo, yo acaparando, luego, luego, hay no, no, una, hay, hay, una, este, bueno, es que me apasiona, o sea, leer, leer de todo esto de superbacterias, nosotros cuando damos la práctica de antibiograma, pues, obviamente les explicamos a los alumnos, pues, cómo la importancia que tiene que se haga un antibiograma en, en la clínica, ¿no? Un alumno luego me, una vez me preguntó y me dijo, maestra, pero pues, si ya se murió el paciente, pues, ya para qué vemos qué bacteria era, ¿no? Yo, no, pero mira, se tiene que ver este epidemiológicamente qué era lo que causaba, pero, y, y la antibiograma, ¿no? Para saber por qué se murió. Entonces, re, este, respondiendo a esa pregunta de, de esta persona, hay muchas, eh, el, eso es lo impresionante, que también aunque ellas evolucionen, pues los humanos queremos contrarrestar de alguna manera, ¿no? Y entonces hay muchas maneras, por ejemplo, lo de los, algo tan sencillo que se me viene a la mente, los bacteriófagos, ¿no? O sea, estudiar por ahí los virus que sean específicos para eliminar ciertas bacterias es una maravilla. O sea, aunque todavía no está eh, autorizado tipo por FDA y demás, eh, es algo bien prometedor, ¿no? Trabajar con, con virus que realmente pudieran ir directamente contra una bacteria, hablando de esto de las bacterias buenas y las bacterias malas, y que nada más se pudieran echar a las bacterias malas, pues es una maravilla, ¿no? Pensar en ese tipo de, de tratamientos. Y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, hay otros, otros investigadores que están haciendo el desarrollo de péptidos, ¿no? Péptidos sintéticos en los cuales se puede atacar directamente a esas, a esas bacterias, porque al final son resistentes a una cosa y van a este, al tratamiento con el médico lo que va a hacer es cambiar, ¿no? Pero pero se va a ir cada vez más hacia antibióticos, mucho más de amplio espectro, pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber otro otro antibiótico, ¿no? Para poderlo probar. Entonces, este tipo de, de desarrollos tecnológicos diferentes, pues creo que te hacen dar una idea de, de por dónde viene la, la tecnología ahora, ¿no? O lo de los trasplantes fecales, ¿no? También. Claro. claro. ¿No? ¿O pues lo que... traigo, ahora... Oh, perdón, Erika, o oh, lo que tú dices hace poco del sistema CRISPR-Cas Jordi Vila le apuesta a hacer esa edición genética en, usando el sistema CRISPR-Cas y pudiendo ¿sí? hacer la modificación y quitar los genes de resistencia a las bacterias y a eso le apuesta pero es que realmente es, está bien interesante y, y los desarrollos tecnológicos obviamente van a tener que avanzar porque seguimos haciendo un mal uso de los antibióticos y vamos a seguir generando bacterias cada vez más resistentes. Nada más quería meter un, un pequeño dato, yo siempre en la defensa de las bacterias buenas, pero a mí que si mencionaste lo de los bacteriófagos para el control de las bacterias, recordé que también existen los, los sistemas de bacterias para controlar los virus específicamente me viene a la cabeza el ejemplo de la bacteria Wolbachia para controlar ¿Qué? la población de dengue en el insecto transmisor y de esa manera hacer un control biológico con la bacteria del virus y por lo tanto de los vectores que transmiten la enfermedad uh -huh. pero mira lo que es triste y horrible es que hayan agarrado el sistema inmune de las bacterias para atacar a las bacterias. Eso sí se hace. Terrorismo bacteriano, básicamente, ¿no? Porque el, el crispr Caspus era el sistema inmune de las pobres bacterias, ¿no? Ah, bueno, no es, claro, es. Pero claro. bueno, eso es. Pero aquí hay que. Yo creo que algo que es interesante en esta parte es que son superbacterias o las denominamos super. Una de dos, o porque nos afectan o porque nosotros somos inútiles para estar en esas condiciones. O sea, lo ya, lo denominamos súper, o para mí eso es lo que hace que sean supers porque nos sacan de nuestra zona de confort, o pueden estar fuera de nuestra zona de confort, no y ahí incluimos las que pueden estar a 40 grados, re, menos 40 grados reproduciéndose, o a 100 ah. grados centígrados, a 100 atmósferas de presión, o más, ¿no? Claro. O a pH de uno, que nosotros metemos el dedo y nos sale el huesito, entonces, eso yo creo que son los detalles que lo hacen súper, que nosotros no podríamos. Aquí también nos preguntan justamente sobre lo que estamos comentando, que si en los bacteriófagos no serían peligrosas no sería peligrosa las mutaciones aleatorias de ese mismo virus. Pues justamente por lo mismo todavía no hay una... Eh, bueno, todo eso está en, en estudio, ¿no? O sea, todavía no llega hacia los pacientes. Me parece que ya hay varios lisados, por ejemplo, de listeria o de varios este, microorganismos que ya se están probando en, en pacientes que ya los venden, pero sí. al final... Este, creo que eso es bien importante lo que dices ¿no? que a lo mejor varios de los detractores mencionan esa parte de decir oye pues estudia primero bien al, al virus que estás metiendo al cuerpo ¿no? porque pues no vaya a ser que, que quieras este, pues solucionar una cosa y al final venga otra que en teoría todo eso lo, lo analizan previamente ¿no? claro, pero puede pasar como pasó con los antibióticos ¿no? que nos lleva a la siguiente pregunta soltamos los antibióticos como si fueran caramelos y ahora estamos en ese tremendo problema, si soltamos también los fagos como si fueran lo mismo, que se querían soltar para controlar virus ambientales, en algún momento se propuso, dices, no, ay, espérame, ahí sí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Bueno, no, no bacteriófagos, sino virófagos. Ajá. Sí, entonces ya dices, ay, pero bueno, entonces... La pregunta, este, es, bueno, creo que ya la dijimos como cuatro veces, pero sí. es en las preguntas que nos dejaron. pero Entonces, la automedicación, y yo creo que hay que agregar el no dar seguimiento completo al tratamiento, Exacto. puede causar superbacterias. Es que ese, ese es un problema muy grave, Este, Salvador. Fíjate, yo no me automedico, ¿sí? Yo, si a mí me duele la cabeza, tú no puedes llegar y decirme, tómate una aspirina, te la doy. No, yo voy con el compañero médico. Pero, ¿qué sucede entre nosotros? Ahora sí hay una legislación, hay una norma oficial. Afortunadamente, tenemos Necesitas la receta. Que conste que yo no tengo nada en contra de las farmacias similares y todas esas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Van al médico... Y le receta un antibiótico Y es un simple resfriado Y no requiere antibiótico, ¿no? O mi vecina Le sobró tetraciclina Por decir algo, ¿no? Y me dice, ay, pues me duele la garganta Ay, pues tómate, mira, me sobró esta tetraciclina Y te la doy Y uno se la toma Entonces, ni siquiera se toma uno El tratamiento completo ¿Sí? Y muchas veces hasta a veces hasta caducado está el antibiótico y la gente se lo ejecuta, ¿no? Eso, peor. el tratamiento completo es bien importante, porque al menos ahora ya te piden una receta médica para los antibióticos, que a mí se me hizo un gran acierto. Pero está la otra, ok, si vas al médico y te dice que te vas a tomar X antibiótico, antibiótico perdón, durante 8 días, pero como por el día 3, ya te sientes bien, ya no te duele la cabeza, ya no te duele la garganta, lo que te estaba doliendo, lo que sea, la, la panza, sí, ya la no te duele, y pues te dan ganas de irte a una fiesta, de echarte unos tragos, sabes bien que con tragos no puedes seguir tomando el medicamento, y qué es lo que dices, ay bueno, al cabo ya me curé, me voy a la carne asada, y ya, y hasta ahí quedó tu tratamiento. Sí, no se lo acaba la gente porque se siente bien, o sea, no tiene apego al tratamiento. Exacto. Sí, y al final esas bacterias que se van a seleccionar, pues a lo mejor vamos a poner un ejemplo, ¿no? En números, no sé, de un millón de bacterias que a lo mejor tenías causando, o cien mil causando una enfermedad, se van a eliminar la mitad, siendo que se podían a lo mejor eliminar todas, pero pues esa mitad o esa tercera parte que va a quedar, se va a multiplicar, ¿no? Y al fin y al cabo son relacionado con infecciones que siguen siendo problema ¿no? que no claro. se eliminan como tal y que puede conllevar a una infección también más seria ¿no? de, claro. de lo Aparte, que tenían al final de cuentas las, las bacterias que sobrevivieron ya estuvieron en contacto con el antibiótico entonces están en una presión de selección para llevar a cabo las mutaciones necesarias para poder tener resistencia a ese antibiótico y lo van a pasar a todos sus descendientes o oh, lo peor aún, probablemente ya estaba la resistencia, pero era poco efectiva la activación. Exacto. Pero le diste chance de que se active y de seleccionar las lentas y que se queden las más rapiditas. Luego por, por selección artificial vamos agarrando las que activan muy rápido sus cadenas de, de respuesta. ¿No? Pero, oh, pero... Vamos... Sí, perdón, perdón. No, no, no, di, di. no, ya se me olvidó. Ah. Pero también otra de las cosas que puede suceder con la automedicación es que enmascaremos la enfermedad real, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque esas bacterias que se están seleccionando enmascaran el proceso. Y claro. entonces ya no sabes qué tiene la gente, ¿no? Y, y voy a usar una palabra que hace algún tiempo dijo Salvador ¿sí? En una plática no me voy a acordar cuándo que dijiste la sindemia y, y dije no, esa es otra cosa que después vamos a, a platicar pero todos nosotros hablamos de una pandemia ¿por qué? porque está el virus y nos da la enfermedad de COVID-19 pero realmente es una sindemia ¿por qué? porque tenemos el problema el virus y tenemos el problema de la resistencia antimicrobiana. Y, Entonces, y, le, sumamos, y le sumamos malos hábitos alimenticios, bueno, bueno. un pésimo estado de salud, un poquito de gordura, la contaminación, estrés ambiental, y cuando nos damos cuenta, el cuerpo es una maravilla, seguimos allí. En ¿Sí? cuanto al tema, aquí tenemos tres preguntas relacionadas a, a lo que estamos hablando, justo. Los saluditos los decimos al, al final. Eh, pregunta Miguel que si eso pasa con cualquier medicamento o solo con antibióticos y antivirales bueno en realidad los antibióticos puede ocurrir es con los que ocurre los antivirales es un proceso diferente que no necesariamente puede ocasionar una resistencia Porque pero hay virus que son muy mutables que pueden también favorecerse por mal uso de, de, anti, de antivirales, pero no es el mismo proceso, es un proceso muy diferente, porque para los virus son artefactos genéticos, genómicos, bueno, para mí no están vivos, ya después nos damos un parámetro, <risa> si vivos, pero, no están ese, vivos. Ese, es otro, ese es otro capítulo aparte, okay. es, o sea, los sí, virus están vivos o no están este, vivos. Si en ¿Sí? este sentido, Chava, que estás diciendo que es diferente, pregunta Christopher, que si los antivirales también pueden causar mutaciones en los virus, si no se usan de manera correcta. Bueno, la mayoría de los antivirales hay varios tipos, ¿no? Los análogos de los nucleótidos, que lo que hacen es bloquear la replicación del virus antes de entrar hacia el ADN. ¿Sí? Los otros son enzimas que atacan el proceso, ya sea al ADN, a su replicasa a su integrasa, a su proteasa básicamente son varios puntos del ciclo de vida de los virus, el que podemos atacar o bloquear, es muy distinto a los antivirales los antivirales atacan los primeros membrana Ajá. los segundos ribosomas ¿no? y terceros ADN, ¿no? si mal no recuerdo y sí. ya los cuartos sí, son así. Y los cuartos ya son otros que, que el problema es que como son de amplio espectro, pierden este singularidad, por eso es que también pueden afectar, por ejemplo, riñón, hígado y otros tejidos de células propias, porque como le atacan a casi todo lo que ven, es como una quimioterapia, cuando hacemos no cáncer, pero más, menos agresiva, por eso es que no hay que estar un medicando, aparte cada tipo de medicamento es para cada tipo de célula bacteriana, depende que sea gran positiva, gran negativa, bueno ahora sabemos que hay gran variables, pero esa es otra cosa, y, y, y, y, y que si tienen cobertura, ahora hay varias cosas que hay que conocer, por eso yo creo que la siguiente gran invención en salud pública va a ser antibiogramas rápidos, pero rápidos de veras así como cuando como hacemos una de inmunoglobulinas que, que en 15 minutos tenemos resultados, si lo pudiéramos hacer con bacterias. Pues, ¿en bueno. cuánto tiempo da un resultado del BITEC 2, maestra Chela? 18 horas. Entonces, digo, comparado con las 24, 48 horas que antes teníamos que esperar para claro. tener el antibiograma de alguna bacteria, digo, creo que ya es un gran avance, pero obviamente lo que dice Salvador es real, ¿no? Que, que mejor que hubiera alguna prueba, que, nada más con que tuvieras Sí, que, que nada más con que tuvieras... Es el dinero eso. y la, la facilidad... Exacto, la que lleg, llegando raspadito te dice ok, y este le pega la moxicilina, okay. le recetas y listo. Porque hay veces que res, se res. bueno, yo no, porque no soy médico, yo nada más puedo recetar en animalitos, porque soy biólogo, y no en todos los animalitos, porque es para veterinarios, tema complejo. Pero bueno, el chiste es que este, si no le atinamos en realidad a veces nada más nos estábamos acabando la microbiota de la panza y no le Ajá, estamos haciendo nada la, al bicho que nos está haciendo daño, ¿no? Y eso nos hace es susceptibles a posteriores enfermedades No, pero dice, dice en un punto creo que bien clave, ¿no? Porque seamos realistas, o sea, ¿cuántas veces te enfermas y vas al doctor y te manda una antibiograma? O Ajá. sea, en la realidad, por lo menos a lo que a mí me ha tocado de mi, la vida normal o sea, toda, nada más te recetan y ya, yo me imagino Quiero pensar que ya que si no te funcionó el tratamiento, vas y hagas esto y esto y esto, ¿no? Entonces, una bílfara y no, no te hacen resistencia ni nada, ¿no? O una infección de riñones, alguna cosa así de primera instancia, ¿no? Claro. A mí sí me mandaron, pero porque fue persistente y después resulta uh -huh. que agarró un bicho raro por andar ahí, ya sabes, en los pantanos. Era que esta filocopo salva alfa, beta, dorar un memolítico, una cosa así bien loca, que, que, que hasta las bombas traía moradas de tantas penicilinas que me vendieron. No te rías, sí fue así, triste para mí, lo recuerdo y lloro todavía. Muy fuerte, ¿no? ¡Pobrecito, 20 pobrecito! días! Mañana y tarde inyecciones. Sí. Sí, sí. Pero, pero sí se quitó. Quedó un poco mal de la cabeza, pero... Sí, lo que dan, él antes, este... Era más mesurado para hablar, era más... ¡Ay, mírala, mírala! No, la, la Más la, la propio. <risas> Pero fíjense, con eso que ustedes dicen de que rápido quieren un antibiograma, va a haber con la nueva tecnología diferentes tipos de métodos para que en cuatro horas se pueda saber la resistencia antimicrobiana, ¿no? Tenemos lo que ya... te establecido, ¿No? Que el que, que los aparatos automatizados, ¿No? Tenemos la espectrometría de masas que está tratando de agarrar a todos los genes que codifiquen para esta resistencia, ¿No? Pero va a existir otros que se están probando para que en cuatro horas este podamos ver esa ese resultado porque pues sabemos que llegamos al hospital y que el compañero médico va a empezar con la terapia empírica. claro, ¿sí? Y ahí nos puede chutar nuestra... Todo, así, Nuestra... Claro. Todo, ¿no? Entonces ese también es un problema. Sí, porque lo malo es que ni el paciente se va a querer quedar cuatro horas ni, pues, y probablemente no regrese para ver qué le salió, a ver qué siempre sí le mandamos, ¿no? Claro. O sea, al menos que se lo lleves a su casa, ah, ya está tu resultado TEN, ¿no? Sí, pero, pero es que aparte también está el tema de las personas que tenemos este, alergia a algún antibiótico, por ejemplo yo tengo alergia a penicilina y todas las que se le parecen alergia a nivel de este, choque anafiláctico, anafiláctico y ya mero me muero entonces existen algunas enfermedades que el tratamiento óptimo es penicilina y que benditos Zeus no me han dado es, es que no me den porque, pues, entonces habría que buscar opciones terapéuticas menos eficientes, menos rápidas y todo eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar todos esos antibióticos. Y, es, y hay muchísima gente que está en esa, en esa posición, ¿no? Entonces... Claro. También es un factor, ¿cierto? Y entonces? es una, una bacteria que, pues, te va a responder bien chido por un antibiótico, porque es resistente a otros, pero resulta que a ese antibiótico para que sí funciona perdona, que si es susceptible a la bacteria, tú también eres susceptible, entonces ya nos cargó pipas. Sí. ¿no? sí, sí, sí, claro. Y las tetraciclinas ¿no? y las cefalosporinas, resulta que hay muchísima gente hipersensible, ¿no? Por lo que he visto. Entonces, ¿Sí? la última herramienta resultó que era medio mala. Pues sí. No, ah, oh, oh, Ay, maestra, maestra. No, no tú, Chayito. No, no yo iba, me iba a ir por otro lado, antes de que se me olvidara. Cuando Salvador mencionó lo de los animalitos, ¿no? Que dices que eres biólogo. Y se me vino a la mente algo que, que quería comentar y que, antes que se me olvide. La importancia de, o sea, ahorita como que nos situamos en hospitales, ¿no? Y decimos, ah, pues sí, las superbacterias, los hospitales, la transferencia entre ellas y demás. Pero ¿qué hay de, de también los animales que son tratados con antibióticos, no? También, entonces ahí es una fuente bien importante de ese... Eh, intercambio que pueden tener las bacterias de genes de resistencia y que al final se va a ver res, eh, reflejado en la presencia de esas bacterias en los alimentos también claro, wow. y ya metiste el tema de zoonosis, pero bueno <risa> vamos <con> el... <risa> vamos a concluir, entonces ¿la automedicación puede causar superbacterias? la respuesta es sí. sí, sí, sí y casi todos tenemos un poco de culpa o de mucha culpa ok, entonces la siguiente pregunta que nos dejaron es, ¿las superbacterias pueden ser diseñadas en el laboratorio? Pues, sí. Yo creo que sí. Yo, mi respuesta ah, sería no. sí, pero no, no, tú pensarías que éticamente no deberían de, de hacerse, ¿no? Si ¿no? O sea, de que se puede hacer, si estamos hablando que puedes modificar el sistema inmune tipo CRISPR-Cas, por ejemplo, de las bacterias, pues una modificación de este tipo, pues eh, técnicamente, sí se podría, y yo respondería que éticamente tú esperarías que no, no se estuviera haciendo, ¿no? Okay, no se debería. Pero no se, se estuviera haciendo. Porque entonces, por eso muchas gentes piensa que las investigadores, ¿sí? Somos una amenaza para el mundo. ¿sí? el doctor Jumate decía, si alguien quiere matar a la población, nada más agarren, ¿verdad? El virus de la viruela lo echan y ya se muere la gente, pero todos los que se hace investigación o quiere diseñar una bacteria con ciertas características, pues como dice la doctora Chayo, debe estar el principio de la ética, Si no, imagínense, Claro, es que desafortunadamente ya lo hemos hablado en otros programas por otros temas, todos los investigadores debemos regir, regirnos por los principios de la bioética no faltan los que no lo hacen, evidentemente hay personas que están pues fuera de, de un faltos de, de empatía, de responsabilidad social, de progenitora, de de muchos, ¿no? este, entonces pues bueno, yo diría para para acotar esta esta respuesta de poder sí se puede, pero no se debe. Exacto. Y desde hace como 50 años, tampoco es que sea nuevo, ahorita es relativamente muy fácil. Pero ya desde antes se de podía. Pero ¿Sí? Sí, no se debe. Así que ah, no se debe. No, no, yo yo al menos hoy no no tengo laboratorio, así que yo no puedo hacer bacterias. Pero... No, pero, pero fíjate que creo que sí es importante hablarlo, y más por, a lo mejor, gente más joven, alumnos que nos estén, a lo mejor, este, viendo. Eh... Porque una cosa es lo que puedes y otra cosa lo que debes. Y se me viene a la mente mucho que, cuando, que cuando estaba de, de moda, así por ejemplo la serie de Breaking Bad, me acuerdo mucho que amigos míos me decían, oye, tú eres química, pues hazte unas drogas, ¿no? Así como, como el químico de ahí, ¿no? Y yo así de, bueno, no las voy a hacer. Bueno, no es mi área para empezar podría investigar, pero no las voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, relacionado con eso es, obviamente, toda la, la nueva tecnología que hay para modificación genética de bacterias y de microorganismos variados, te, te das un encontronazo, decir, híjole, parece que estoy en una este, película de ciencia ficción, ¿no? O sea, lo que antes pensábamos que no se podía hacer, ahora sí ya se puede hacer, pero, pues, debería uno, supongo, que los investigadores tener eso muy en claro, ¿no? Sí, muy en claro. Pero a ver, actualmente, ¿cuántos programas de estudio tienen la materia de ética y bioética? Muy pocos. En los que yo estuve en, la, en el ¿Tú? doctorado de mi benemérita, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y yo bio <risa> bio y y en, en la maestría. en la maestría que tú estuviste también. Pero en la carrera. Pues por lo muy menos muy lo poco. que nosotros sabemos de, de a nivel politécnico muy pocas, ¿verdad, maestra Chela, a sí, nivel licenciatura? A nivel de licenciatura, porque al nivel de posgrado, pues desde que se hizo el posgrado de biomedicina y biotecnología molecular, porque es en el único posgrado que se da bioética, ¿sí? Dentro de ciencias biológicas eh se empezó a, yo les digo que a amasar, ¿no? La idea de que a nivel de licenciatura deberían de tener bioética. Y ahora, actualmente, hasta en los pequeñitos, ¿no? Hay claro. libros de bioética para ir también que los chicos que van al kinder, a la primaria, empiecen a manejar, pues, todo esto de los valores, ¿no? Claro. Que se deben de tener y que no se deben de ser modificados conforme la situación se presente, ¿no? No, y la bioética también tiene que ver con la sustentabilidad. Ajá. Y, y generalmente oímos bioética y pensamos inmediatamente en medicina, cuando la bioética también es el darle un pesito a la naturaleza, al bueno, ecosistema, es que zona, y tomar decisiones éticas. Exacto. Pero sí ya se aplica a todas las, las ciencias biológicas, en lo particular... Yo de clases sin licenciatura, este, hasta donde yo tengo entendido no hay una materia de bioética como Juan, pero en la materia que yo les dé, ya sea genética, biología molecular o, o la que se les antoje, siempre dedico al menos una clase para platicarles acerca de los principios de, de la bioética, ¿no? Porque pues tienen que, porque si están aprendiendo que existen, por ejemplo, técnicas de modificación genética muy avanzadas y tal, pues no se les vaya a ocurrir este... Pues justo eso, ¿no? Así como nos preguntan que si se pueden hacer super bacterias, si se pueden hacer super perritos, ¿no? o, o cosas sí, así. Super niños, sí. super niños. Entonces, pues sí, me gusta desde platicarlo en, en, las clases, en, en las que sea que me toque, este, para, para que se vayan familiarizando con, con los conceptos. Claro, claro. Pero, bueno, eso significa que ya tenemos dos futuros XXY, eh. Así. Los virus están vivos, no están vivos. <risa> y ahí conozco un par de virólogos que nos vamos a divertir con ellos. Ah, y, vale, sí. ¿Verdad, te Y este y precisamente hay que hacer un tema solo de bioética, ¿no? Porque claro. está, no, sí nos, nos aventaríamos buenos rounds. Así no, de, de... Yo, yo, fíjate, yo cuando doy bioética siempre que doy un diplomado o algo de bioética y les platico. Del superfraude que hicieron en la UNAMA y en Cuernavaca, donde el comité de bioética, el presidente y el secretario serán los más corruptos. Que, y lo suspendieron un año sin poder ir al laboratorio, pero con goce de sueldo en sus casas. Y dices, bueno, qué ético el de... comité, ¿no? Entonces es donde dices, no se vale. Era como que adiós tu plaza, adiós todo, vámonos. Pero bueno. Nos otro aquí, otro día. Nos dice aquí la, mi querida baby Elida que invitamos a la doctora Chela otra vez para estos temas. Ah, a la doctora Chela, pero déjenme que voy a saludar a mi alumno para que no se sienta mal. Es, ¿Es que es tu Él, pues, muchacho, saluda a Luriel y Roger también te saludamos para que no te sientas, ¿eh? Nuestro estudiante de licenciatura pero bueno, sí, ya, ya. vamos a la siguiente pregunta, Chavita, que ya vamos Pero a bueno. y vamos como en la tercera parte. Entonces, la siguiente pregunta es ¿hay superbacterias de importancia médica hoy? En sí. Ay, pues ustedes tienen su imagen ahí que fueron bien egoistones que no nos pusieron a nosotras nuestra. No se hubieran que... puesto una. Es que tiene, doctora, tiene que comprar su trapo verde, es lo que ah, no, no nos jala, va sí, estas tiendas de tela, se compra dos telas de dos metros, perdón, de, de telita verde, la, la pega atrás, porque no crean que tenemos tanto dinero para comprar nuestra green skin, green screen, no, somos pobres, ¿no? tenemos sí. otro pedazo de trapo colgado atrás, sí, ah, muy bien, bueno, ¿Eh? pero le, le, le vamos a dar este, eh, el colorcito y todo para que funcione para bueno, que, no, ya oye, bien fácil. cuando yo lo iba a comprar me al teléfono a Chava y le mandaba este, el tono a ver si era esta, esta esta pero bueno, a ver todas las pseudomonas son maravillosas no de hecho creo que todas las proteobacterias son fabulosas yo soy fan de las proteobacterias y bueno, si las y las firmicutes casi todas son malas Bueno sí, Salvo lo que opina la doctora Chayó eh, Para mí Los grandes problemas Desde el punto de vista médico Son pseudomonas acinetobacter, Staphylococcus Enterococcus ¿sí? Enterobacterias klebsiela de, de la gente Que está en los hospitales pero no hay que dejar de ver lo que hay en el medio ambiente. Porque yo puedo pescar una infección de piel de un estafilococosaurios resistente a meticilina, ¿no? Claro. Entonces, sí, no bueno. sé qué opinas, Chayito? Sí, por ejemplo, también este las micobacterias, ¿no? Micobacterium tuberculosis también es de las más relacionadas con como este problema, ¿no? De hecho, por ahí, ahí sí buscan, este hay una lista de la OMS que las clasifica, ¿no? Me parece que son creo que las de alto, o muy alto riesgo, mediano riesgo y pues casi, casi hay hay un potencial bueno, ¿no? Ajá. Y hay micoplasmas, hay bordetelas, digo, es bastante, las neiserias, por ejemplo, son de las más altas, ¿no? En cuestión de alto riesgo y todas las bacterias del grupo escape, ¿no, Maestra Chela? Sí, sí, todas son. Entonces, Sin hablar sí. de las insertae series. Que todavía sí. no sabemos para dónde van. Sí, no, son, no pero fíjense, son bastantes. Pero fíjense que el problema, bueno, yo, desde el punto de vista de en mi opinión, toda la gente que desafortunadamente enfermó de COVID-19, yo digo a los inicios, que no sabíamos ni qué dar, ni cómo dar, ni nada, tuvo coinfección con bacterias, también con hongos y con otros, ¿no? pero las coinfecciones, ¿sí? Fue con el mayor, con acinetobacter, y empezaron a dar colistina, que es el último antimicrobiano de rescate, y entonces ahí tú dices, ay, espérenme tantito, ¿no? Porque, pues, no se sabía, y la gente, pues, alguna la superó, otra desafortunadamente falleció, ¿no? No, y relacionado, por ejemplo, con colistina, con lo que dice la maestra, pensando en que era la última o de las últimas eh, haces bajo la manga, pues ahí se relaciona mucho todos los artículos que mencionan ahora de la importancia de ese, de ese antibiótico en los animales, ¿no? Para que, para que los pollos y demás no tengan infecciones, y es más, hasta explican que eh, en esos lugares pues les dicen saben que denles esto a los pollos para que crezcan bonitos ¿no? bonitos fuertes pero pues colistina a ese tipo de animales pues al final todo eso nos lo vamos a comer ¿no? y esas ah, bacterias claro. que vengan ahí es de lo último que se ha hablado de esa resistencia colistina que no se esperaba nada y nos nos dio nos está dando por un lado completamente inesperado ¿no? que sería por el lado de los animales y algo que creo que es importante mencionar, ahorita que estabas hablando de los, de los géneros, de las micobacterias. ¿Cuántos millones de muertes al año causan las micobacterias? ¿Cómo lo comparamos con COVID? Realmente no podemos dejar de lado que sí el COVID nos ha venido a destrozar, tanto económica como psicológicamente y, y familiarmente y todo, pero existen estas enfermedades que matan millones de personas al año y que desde... Y que eso también se puede prevenir con un cubrebocas. ¿Por qué no usábamos un cubrebocas antes? ¿Te acuerdas del paper que puse de 1917? ¿Mm? Todas las recomendaciones de hoy son las mismas de hace 100 años. Son las mismas de hace 100 años. Sí, sí. Entonces... Yo creo que aquí lo importantísimísimo es que sí hay muchas, muchas, muy, algunas todavía no son extremadamente de alto riesgo, no sé cómo decirle. Creo que la, la OMS nada más tiene identificados como 6, 7 géneros y la que está de, de, así en vista, muy vista, es la la, esta, la Neisseria gonorrae, ¿no? que es yeah, sí ya uh -huh. tiene, algunas tienen 99.99% de .99 resistencia a todo. Entonces, sí, porque ya sabes que tiene el más o menos 1% de error, por aquello de que decir que fue altamente significativo, pero básicamente es resistente a todo. Sí, pero ¿sabes que Yo creo que yo creo que básicamente algo, algo también a comentarse es que no casarnos, como dices, con esa lista, ¿no? De decir que realmente casi cualquier bacteria tiene ese potencial de Ajá. desarrollar esa resistencia, ¿no? Entonces, a lo mejor uno dice, ay, bueno, estos cuatro... ¿no? ¿Cuál, no? Así yo me acuerdo mucho de, de un artículo en el que explican de cándida auris, ¿no? Una cándida que casi no era muy, muy, este, pues casi no causaba nada, ¿no? Y de la nada empezó a tener un montón de casos así, de, este, brotes, ¿no? Muy muy localizados y de la nada se dan cuenta, oye, ¿qué onda, no? esa nadie la conocía y lo peor es que no sabemos bien cómo tratarla, ¿no? Uh -huh una anécdota que no tiene mucho que ver con el tema, pero es muy graciosa y voy a imaginar un grupo que tuve hace como tres años. Este, y de hecho, por aquí anda alguien de ese grupo viéndonos. Este, una de las prácticas que les puse en base fue que aislaran bacterias de muestras de agua, de suelo, este, de aire y de... creo que es este, de aire fueron a la facultad de al lado, que tiene secadores de aire en el baño, porque nosotros en nuestra facultad somos pobres y no tenemos, y pues que expusieran su caja con, con agarras de bla, bla, bla, y pues se iba a hacer identificación por pruebas bioquímicas. En un par de estos equipos, las pruebas bioquímicas los llevaban hasta Neisseria. Este, no podíamos determinar la especie, y me no recuerdo porque no teníamos para hacer la prueba de oxidanza. este Pero bueno, la cosa es que estábamos ahí en el hospital, bueno, sea la que sea, hay que tratar de decirlo con estas cajas, con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Y estábamos ahí todos, ¿no? Y les digo, a ver, ¿quiénes tienen gonorrea? Y levantamos un poco la mano. Y me les quedo viendo, y yo sabía que eran dos equipos. Y les digo, en las cajas pero graciosísimo. No, no, no, fue tu culpa por no especificar perfectamente la, la pregunta. No, pero obviamente no es que los muchachos se hubieran de verdad, fue una broma espontánea que si se hubieran puesto de acuerdo no, no les había. Lo... Fue muy pero han pero... pasado años y lo recordamos. Pero fíjate. Ahorita nomás estamos tocando Superbacterias solitas, independientes Pero los consorcios ¡Ah! ¡Miedo! ¿No? no Son pues peores Y todo esto sí. Exacto Y si yo no tenía el gente, lo presto o Nos lo compartimos claro. y hacen un chorro de cosas Que ¡Ay! ¡Benditas bacterias! Sí, sí, sí. No, no por nada el ochenta y tantos por ciento De la diversidad genética Universal la tienen ellas, ¿no? Claro pero ah, bueno, Chavita. pregunta número 7 ¿existen las superbacterias en la naturaleza? sí, sí. y saben eh, más en, bueno, más en donde, donde nosotros tenemos un poco de experiencia en el suelo y en, en, en qué tipo de suelos cercanos a los hospitales, en los claro. camillones en las rotondas y entonces yo pienso, no toda la culpa de haber una infección asociada en la atención de la salud es culpa de la gente que está en el hospital, del médico, de la enfermera, X o Z o Y. Seríamos también nosotros los visitantes que estamos metiendo esas superbacterias. Y en los zapatos. El celular, el zapato, que si nuestro paciente no está en terapia intensiva, sino que está ahí en piso hasta nuestro celular le prestamos para que le llame, pues no sé a quién, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencida que sí, y de suelo, y que si sí es, es la que más eh, se ha trabajado en el grupo, la hemos aislado de suelo. Nos pregunta aquí el, el doctor Omar. Los búlgaros de leche son bacterias que se reproducen muy rápido. Y si me como esas bacterias en vez del producto lácteo, ¿tendré en el estómago una superbacteria? Bueno, si nos vamos con la definición de las superbacterias como resistentes de antibióticos, pues, no. No, no necesariamente. Y si nos vamos por la idea de decir que es una superbacteria porque te está ayudando para algo como probiótico, pues seguramente sí, ¿no? Porque te la estás comiendo, pero a lo mejor, te digo, depende qué, qué concepto o qué enfoque le quieras dar, ¿no? Nosotros y sí, si solo bueno? deberíamos, deberíamos pelear por el concepto de superhéroes y supervillanos. Ajá. Sí, no o sé, sea, porque realmente le va a ayudar en algo, ¿no? Es como un no, probiótico, ¿no? Pero, pero fíjate, volvimos a llegar en antropocentrismo. villanos y héroes quién. Ah, claro, pero nunca, nunca, nunca se va a lograr. No, yo Quizás soy fan el, de los de la, antihéroes, por eso. <risa> los que están en el límite de buen y malo, como Wolverine <risa> Pero bueno, hablando de que las superbacterias, las otras no médicas, pues sí, si sí hay muchas en la naturaleza, ya lo habíamos dicho, ¿no? En un chorro de sistemas ex, eh, extremos, bueno, los llamamos extremos por lo mismo, ahí no podemos vivir nosotros los que viven ahí en un costado de Chernobyl, o de Fukushima las que han eh, encontrado en, meteor, en meteoritos, ¿no? pensando en que a lo mejor de... pudiera haber bacterias en otro planeta, entonces, este, te queda así, oye, ¿cómo pasó la atmósfera? ¿no? no sabe, pero, sí, bueno. y han encontrado en fósiles el cosmos, han... sí, uh -huh. sin presión sin nada, pues, ¿no? deberían de implosionar sí. las que viven a 3000 mil metros con una las presión que las que nos ayudan al ciclo de carbono en el planeta, al ciclo del nitrógeno Exacto al ciclo de sí, Realmente o sea, las bacterias formaron nuestro planeta como lo conocemos hoy. Realmente casi todas las bacterias son súper, nomás, los que nos queremos mucho somos nosotros los humanos ¿no? <risa> <risa> Digo, Eso es lo que yo quería, pero entonces viene la pregunta 8. Dolorosa ¿La próxima pandemia podría ser causada por una superbacteria? Ah, caray. Pues, a ver. Si lo vemos desde el punto de vista sin pues sí. Si nosotros como humanos no desarrollamos no nuevos antibióticos, ¿eh? porque no necesariamente antibióticos, sino moléculas que contrarresten a estas bacterias ¿Eh? podría ser acuérdense bueno ustedes están muy jovencitos los tres yo soy la más del viejo testamento soy pero recuerden las pandemias del cólera de la peste la peste la peste negra, la peste blanca ¿no? que ese es otro tema eh los avances en epidemiología por Porfirio Díaz, en la, en la fiebre, en la, ¿cómo se llama?, la pandemia de cólera. Uh -huh. 1800. Pero, pero además tú acabas de decir algo muy interesante, que te gustan las matemáticas, y que puedes hacer muchas cosas con las matemáticas. Entonces, ¿por qué no hacer, en este momento, el uso de la inteligencia artificial y hacer las redes neuronales con los signos y síntomas o con lo que estamos viendo y poder predecir si vamos a tener una pandemia y si esa va a ser causada por un virus, por un hongo filamentoso, por una este, levadura. No sé, a mí se me ocurre. ¿eh? No, Pero, y acuérdense que también... Hay muchos proyectos en los cuales se está justamente utilizando esa parte de, de, ingen, de inteligencia artificial para el desarrollo y análisis de péptidos eh, virtuales, ¿no? En una clase que, que nos dio un, un amigo mío, matemático, nos hablaba de esa parte, este, de, de esos estudios en los cuales decían, a ver, ¿ustedes en la realidad cuánto se tardan en probar un antibiótico? No, pues no es un ejemplo, una tesis, ¿no? Ah, no sé, un año. Este, no, pues, este, en unos nuevos artículos en los cuales se encontraban hasta 100.000 mil péptidos y, y probados, de manera que decían, pues claro, no, o sea, venga, si eso va a ser el futuro para probarlos más rápido, identificar cuáles son los que pudieran tener acción y poderlos sintetizar después, creo que es una gran herramienta, ¿no? De hecho, el miércoles pasado estuvo con nosotros impartiendo una jornada el doctor Mauricio Carrillo Trip, que este es amigo ¿Eh? también aquí de, de la banda y justamente él trabaja modelado este molecular, para encontrar moléculas de interés biomédico, y, y justamente habla de antibióticos, antibióticos antivirales sí, pero ¿Cuántos tipo? probó su alumna? 11 no, millones de, mi número, de moléculas, sí. una cosa así para encontrar cuatro Ajá, entonces este, digo, obviamente yo no le sé tanto a eso, tengo años de conocer y más o menos le, le sé a lo que hace pero pues, y, es que, y que la compu que vale lo mismo que nuestras cuatro casas juntas oh, ¿Sí? exacto ajá, ajá, ajá. ¿no? Sí, o sea unos mueblesotes así que un, un closet no pero de puro Chanel de esa cosa así no está terrible <risa> bueno de puro Chanel está bien pero bueno sí podría haber una pandemia sí, causada sí. por una sí, claro. superbacteria sí aunque la que más miedo da podría ser una tipo de influenza de perros, creo que es la que más se ha reportado en alto riesgo, precisamente por la alta convivencia que hay entre las dos especies, y, y de pero ¿no? Si se ¿no? Pero si se hace un análisis de riesgo, si hubiera un programa eh, del gobierno federal, con base en la bioseguridad y en la biojustodia, ¿sí? En esos temas que yo sé que tú, Salvador, sabes bastante, y se viera el análisis de riesgo, pudiéramos predecir, no quiere decir que lo vamos a tener, no quiere decir, ¿no?, pero pudiéramos tener una idea y que no nos agarraran como aquí, desvestidos, y gordos y diabéticos, hipertensos y todo. Bueno, deja eso de gordos y diabéticos, eso es lo, de, <risa> lo de, Pero nos, nos cogieron desvestidos. ¿Eh? Entonces, si, si bueno si hubiera eso, pues a lo mejor no estuviéramos tan desvestidos. En mi opinión personal, ¿eh? No, sí, claro. sí, estuvo terrible. Pero bueno... Pasando a la pregunta número 9 ¿Qué toca? En el pasado, bueno, ya hablamos de esto. Las superbacterias sí. han causado pandemias. Sí. sí. Ahí hay que definir si hubo superbacterias antes de Fleming. Bueno, Fleming, cuando Fleming ya había descubierto la penicilina, él dijo que en un futuro se iban a tener no superbacterias, porque no uso esa palabra, ¿no? Pero eh, bacterias resistentes a penicilina, porque cualquier individuo podía irse a comprar su penicilina y tomársela como considerara pertinente. Que, que ahí la gran eh, epifanía. Fue no que no. estoy seguro que a muchos se les contaminaron sus cajas con penicillium, pero nadie había tenido la brillantez de darse cuenta que se eran que las bacterias. Claro, claro. Y, y eso hizo que un grupo y no el otro ganara la guerra, porque recuperaban soldados. Claro, o A sea, claro. lo que pudo haber hecho un tipito que se dio cuenta que algo estaba pasando en su caja, o en su papa hervida, ¿no? Que, que claro, pues su naranja. Sí, claro. sí, pero pero también el potencial que tuvo, ¿no? O sea, el ver cómo eran esas, este, bueno, a mí me impresiona ver esos cantidad de, de producción, en lotes masivos que hubo de en ese momento de la producción de la, de la penicilina y pensar que, que, pues, ahí supongo que nos sentíamos invencibles, ¿no? Así, no, pues, ya encontramos el antibiótico, venga, ¿no? Contra todas. ¿Y ¿Quién iba a pensar cuántos años después? Pues, no, ya la penicilina al final, este, pues, da lo que puede, pero ya no es suficiente, ¿no? No, ya ahora La penicilina me mata más fácil a mí que a muchas bacterias. Exacto. Sí, Ajá. sí por la alergia. Por la sí. alergia. Entonces no superbacterias estrictamente de las que estamos hablando, porque estas, ese concepto empezó con los antibióticos a partir de claro. Planetas, uh -huh. pero esta lucha entre bichitos bueno, no es una lucha, es simplemente hay quienes se llevan mal y punto, ¿no? es algo que ocurre en la naturaleza siempre, y seguramente claro. hubo pandemias ocasionadas por bacterias, claro ¿no? por supuesto y Nos entonces, la pregunta número 10 esta pregunta es dolorosa, así que por favor escuchen todos ¿Es cierto que las áreas cuaternarias de amonio podrían crear superbacterias? Tú Chayito, yo, tú Chayito Fíjense, estábamos discutiendo este, ¿cómo se llama la maestra? Chele y yo en, en algún momento esto de, de, la, de los desinfectantes, ¿no? Entonces, este parecería, ¿no? Que normalmente a lo mejor no tiene que ver este, los, los biocidas, ¿no? O sea, estos desinfectantes que al final se utilizan en algunos lugares tipo hospitales y demás, ¿no? Pero, pero sí está muy relacionado. Hay artículos en donde te explican que debido a esa presión de selección, en donde estás justamente eliminando ciertas bacterias, ¿no? Y se quedan las resistentes a, a esos biocidas, entre ellas pues va a haber un una, eh, intercambio ahí genético, ¿no? Entonces sí, sí, sí está eh, reportado que ciertos desinfectantes, más que crear a lo mejor la superbacteria, es que van a haber genes que estén dándole esa resistencia, que se van a compartir con otras bacterias que sobreviven a esos desinfectantes, y que probablemente esas tengan otros genes de resistencia, y va a ser ahí una mezcolanza, ¿no?, de toda esa parte de, de genes. Sí. Claro. Además, que bueno, si sí hay un par de reportes que ya se estaban proponiendo desde los noventas, que justo la ruta que inactiva el cuaternario de amonio prácticamente le pega a antibióticos que tienen algún grupo este amino, uh -huh. o sea se todos, entonces y resulta que el, el mismo gen puede inactivar, si mal no recuerdo el 82 de los antibióticos, casi todos los de primera, segunda y tercera generación, entonces, si a eso le sumamos el estrés que antes le echábamos agüita con cuaternarios, una vez cada tres días o diario una vez, ahora le estamos echando diez veces, ¿No? La presión de selección está aumentando. Claro, aceleramos, vamos, estamos, podríamos. No significa que ya está ahí la bacteria superpoderosa que nos va a matar, no. Pero estamos aumentando mucho la probabilidad de que esto sí ocurra. No, y de ahí viene esa importancia de, de la rotación de los desinfectantes, no, también en diferentes lugares. O por ejemplo, estaba viendo el otro día un, un, este, una noticia por ahí. Que, que había un robot, bueno, que habían diseñado, por ejemplo, un robot que era como una aspiradora de esas inteligentes que se andaba paseando con luz UV en diferentes este, salas del hospital, ¿no? Y entonces decían que era una manera de, de bueno, obviamente todavía no era un prototipo, pero decían, híjole, hay, eh, se tiene que empezar a ver otras rutas de desinfección aparte de todos estos compuestos este, pues biológicos, ¿no? El jabón es Ajá, la no, mejor no, no, arma la es más fácil Pimpón <risa> sí, era muy sabio él se lavaba la carita con agua y con jabón entonces no sé que también funcionaba esto, pero bueno bueno, la única recomendación, busquen un jabón biodegradable, de bajo impacto, amigable con el ecosistema, para que no sigamos aumentando esto. No, y que no tenga, por ejemplo, triclosal, ¿no? O sea, ese boom que hubo bueno. de, los, de los jabones antibacteriales, ¿no? Para, para, el, para el acné, ac ¿no? No sé qué opinan ustedes, este, pero aquí en, en casa nunca puede faltar, no voy a decir la marca. Pero es jabón de cuatro letras para lavado de ropa, que es neutro, que es mexicano, que puede ser blanco y puede ser rosita, no sé si ya tienen en su cabeza ¿cuál es Sí, ya. Es es que empieza, que, y me empieza con Z. Exacto, ese que empieza con Z que está grandote. Esta cosa es una maravilla. Tengo un amigo este, médico que me dijo que... En, a, a personas que tienen heridas este sépticas, de los, ¿no? De tipo ulcerosas, sépticas, etcétera, me he visto mejor resultados con eso que ni con el jabón quirúrgico. Me he salvado no. piernas con eso. ¿Y saben no. cuánto cuesta esa cosa? Como 12 pesos en el... No, es que esos jabones que, que de, de la muchacha esta. Blanca y que le gustaban las nieves, y otros <risa> <risa> son biodegradables. O sea, todo de, la, este valor... de la marca de la capital de Italia. Y oh. <risa> ese de la capital de Italia, además de poderte ayudar a esas úlceras en los pies, en los brazos, también le ayuda a la gente si tiene cabello muy grasoso. Si ¡Oye, se lava. Ah, pues sí, fíjate. Sí, pues sí, fíjate. <risa> Porque ese pelo no sé... tan grasoso, te lo lavas un día con ese de la ciudad, ¿sí? Lo deshaces, te, lo <ríe> te bañas y ya. Y, y al otro, bueno, cada día que te laves el baño un día, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y se te quita. Amiguitos que nos acompañan hoy en Ciencia XXY, hoy les presentamos tips de belleza. Lo único que tenemos que hacer es adivinar el acertijo y de qué jabón estamos hablando. Porque no podemos decir marcas? Okay, Mira, no deberíamos decir marcas si vamos a monetizar, pero la verdad es que no hemos monetizado nada. Así que, oh. si sí, sí, el jabón grandote, o el de la capital de Italia, o el mamífero marino ese gusta patrocinarnos con muchísimo ¡Aquí, gusto. Estamos. Aquí estamos! Aceptamos que nos compren computadoras con las que no andamos batallando para transmitir este, un fondo negro que no tenga, perdón, un fondo verde que no tenga que ser la cortina lamparitas, todo con tal de poderles llevar esta, su transmisión hasta su casa con poquito más de calidad pero bueno, hay que... 9:20 ya, ya vamos a hora 20. Entonces, la siguiente dice, ¿qué se puede hacer para prevenir estas superbacterias? Yo creo que hay que acotarlo a las bacterias malas, ¿no? Porque las otras no podemos hacer mucho. dispensenos el error de ortografía es estas con acento la. Se nos fue. ok pues creo que el número uno ya lo dijeron, ¿no? Lavado de manos con agua y con jabón creo que es lo básico que hemos perdido, o sea, eh, híjole, he venido un poquito abajo ahora con lo del uso del gel antibacterial, ¿no? Este, al final, eh, cuántas personas, en teoría eso es como algo de emergencia, ¿no? Si no tienes por ahí agua y jabón, pero, pero luego ya para muchos es muy fácil, ¿no? Y es así, que, vaya, el gel. oye, pero las tres negras, ¿no? Ábalo, ah, bueno, pero con el gel ya van a estar negras, pero desinfectadas, ¿no? Y entonces ah, al bueno. final, <risa> al final ese tipo de, de actitudes también se relaciona, ¿no? Con esta parte de presión de selección que estamos hablando y, y creo que eso es de lo básico. No, y a veces te dan gel que parece pegamento, ajá, o ajá. Pa parece una trampa de bicho, lo que esté en el aire se te va a pegar en la mano, está, está feísimo, pero entonces no. ya saben. Y también yo creo es terminar el tratamiento que nos dé el compañero médico, no usar porque te a uno, ¿no? puede ser que compres cajas y nada más como dijo Erika, ¿no? Pues ocho días y pues, a lo mejor la caja dura para veinte días, ¿no? No sé. Pero terminar los tratamientos, tener apego al tratamiento y no creer que si el compañero médico no nos da un antibiótico, es chafa. Porque si no nos da antibiótico, decimos, no sirve y voy a ir a ver a otro compañero médico, ¿no? querer al compañero médico y, y aquí nos hacen una pregunta claro. muy interesante ¿el gel antibacterial funciona contra las superbacterias? pues depende de cómo esté hecho el gel antibacterial también ¿no? porque hay, que, hay supone... que suponer que uno bueno ¿no? porque se supondría que tendría que ter... tener por lo menos más del 60 según yo 60-70% de alcohol ¿no? 70 de Sí, en 70. Yo pienso que ahí actuaría, no sé la maestra Chela, si, ¿qué opina de eso? Ahí actuaría también un poquito como lo que estamos hablando con los desinfectantes, ¿no? O sea, como esa presión de selección que al final, selección natural de decir, híjole, estoy eliminando a muchas, pero que las que quedan, pues van a ser resistentes a esta cuestión, ¿no? No sé si, si va por ahí la... Y, la... Y, y que yo pienso que sería muy interesante... Que cuando ya termine esto, porque esto va a terminar, vamos a dejar de usar el gel antibacteriano, no, no, sí, yo estoy convencida de ello, entonces, agarrarnos a todos, y nuestra piel, vamos, ¿no? Y ver qué es lo que realmente tenemos, porque no solamente nos estamos llevando quizás a la superbacteria, ¿no? Sino también a nuestra microbiota, ¿eh? Yo nada más veo a la gente, hoy me pasó, andaba por ahí, por la calle, estaba yo haciendo mi terapia inversa, que cuando estoy estresada, me hago terapia inversa. Entonces la mujer, pasas tu mano para que te mida la temperatura, y yo digo, la mano, bueno, pues, así está. No, es que te toman la temperatura disque y te sale el chorro del gel, que eso, como dice Salvador, parecía todo menos gel. ¿No? Y yo dije, ¿y esto me lo tengo que embarrar yo? No, pues no, porque no sé qué calidad de gel ten, tiene y si de por sí ya mi microbiota está media atarantada, pues me la voy a poner más. Pero, Algo pero que para... nos sé dice aquí, Elina, aquí, es que luego le ponen agüita a los geles para que rinda. Y Ajá, sí, pero perdóname, chava, antes de no, que se me pide, te no Sabes que a mí se me va el avión. No, no te perdono. Ma mañana me este ah, ya voy a dame Ya termina. Este, chance, no, lo no, que <risa> este, respecto a que también le damos en la torre a nuestra microbiota con el uso constante de este tipo de agentes. Algo en lo que yo traté de platicar con todos mis amigos, este familiares y personas que, que con las que tenía comunicación pues bastante constante durante todo este último año y medio que tenemos en esta situación he tenido personas que conozco y que quiero y que me cuentan que estuvieron, que son personas que sí guardaron la cuarentena de deslizamientos social se repasaban encerrados en su casa una familia a lo mejor nuclear de dos, tres, cuatro o de una sola persona y me dicen es que estamos todo el día lavándonos las manos y poniéndonos en antibacterial y yo sí les dije, papacitos, ¿para qué se están emparrando gel antibacterial todo el tiempo? Si no tienen contacto con el exterior, el SARS-CoV-2 no va a salir espontáneamente en tu casa este, porque ahí se puede formar lo mismo las superbacterias y lo mismo cualquier otra fuente de infección. Si nosotros no estamos expuestos a un lugar, si no acarreamos cosas este, del exterior, no tenemos que estarle dando en la torre constantemente a nuestra microbiota de la piel y aparte a nuestros aceites esenciales, ya todos tenemos las manos completamente Exacto. ya parecemos viejitos, vamos a ser la generación que uh -huh. vamos a tener manos de viejitos 30 años antes de lo que ah. nos tocaba, pero entonces también seamos responsables con esto, te expones, lávate las manos, ponte algún tipo de desinfectante que tengas en la mano, no te expones Tampoco te estás embarrando hasta no todo el tiempo en las manos. No, y que aparte han habido reportes, por ahí una vez leí porque justamente tenía esa duda este mucho antes de, de cuando empezó todo esto y dije, no, es que esto ya se está masificando, ¿no? Así de justamente como ves el alcohol por todos lados, ¿no? Y, este, y han habido reportes que, que indican que, que baja el sistema inmune en los niños, ¿no? ¡Ah! También. Entonces, claro. sí, es una realidad porque ya, pues, bueno, por ejemplo, yo tengo un hijo y, y ha pasado, bueno, haciendo cuentas, yo creo que más de la mitad de su vida aquí encerrado, ¿no? O sea, está chiquito. Entonces, te quedas así como realmente, pues, sí, no se ha enfermado de otras cosas, pero viene la realidad. Yo por eso sí lo llevo al lodo o así, a que se dé su baño, así, claro, de, que de cosas que a la... que sí, que se vaya la resbaladilla un rato en obviamente, sin que claro. haya... Pero el punto aquí es de porque se la pasan echando gel en su caso de él cuando sale y lo que sea. Entonces también de eso, creo que es algo que, que nos tiene que quedar un poco más claro, ¿no? Definitivamente de, de no hay sí. que poner el sistema inmune para poder irlo fortaleciendo. Claro, claro. claro. Sí, claro. Además, además otra cosa, no usen cloro. El cloro es todavía más inmunodepresor. Ni se lo tomen. Ni sí, <risa> se inyecten el desinfectante. Pero bueno, yo hace poco hice una encuesta porque quería conocer la opinión de la gente. De que a los más jóvenes les estaba pegando más feo la pandemia, ¿no? Bueno, perdón, la vacuna. Yo tengo la teoría de que porque nosotros los más grandecitos comimos más tierra. Tenemos, <risa> tenemos una mejor microbiota, tenemos un sistema inmune más despiertito, pero el exceso de asepsia genera inútiles, o sea, cuerpos inútiles con, inmunemente, ¿no? O sea, si no has convivido con bichos, ¿cómo vas a reconocer a los buenos o a los malos? O siquiera reclutar los que te pueden ayudar contra los malos. Claro, claro. Y, es, y ese es un grave problema, ¿no? Que ahorita para todos los queremos, ¡ay! Ya se mojó y los bañas en todo y, y, y la ropa tiene que ser antibacterial, ¿no? dejen O no, que okay, llegan de la calle y se quitan toda la ropa y la dejan en la puerta, ¿no? Que tienen un trazo con cloro para una cosa y para otra. Yo digo, ¡ay no! Pero sí. yo creo que también se entiende un poco esa paranoia, entre comillas. Eh, al inicio, ¿no? Cuando no sabíamos nada, o sea, claro. el museo, lo de los tapetes, ¿no? Claro que, claro. que yo también desde los tapetes, desde un inicio, decía, bueno, a menos que te pongas a lamer la bota, ¿no? Casi, casi. Que, o entre comillas, y también necesitas lamerla mucho, ¿no? Pero bueno. Este, pero gustos pero, pero pero, no sabemos, ¿eh? <risa> bueno, sí tienes no, razón. Pero el punto de aquí sería que, que hemos aprendido de esto, ¿no? Entonces también... Se justifica un poco esa paranoia y pero, más gente... Pero ahorita... Sí, sí, pero ya ahorita estas fechas creo que ya no, hemos aprendido bastante, Pero ¿no? esa era costumbre desde hace 10, 12, 15 años, cada vez era más el gelejito y todo, ya estaba volviendo moda. Ajá. De hecho hubo un exceso de, en el uso de triclosan, ¿no? Este, sí. todos los, los jabones, en serio. Claro. Y sí dicen, sí, sí. Ya, esos tapetes que ahora tienen más tierra que el parque, si sí son tapetes de agua rodosita. Es que nadie les dijo que el tapete sanitario tiene que tener un, un desinfectante ahí. Pero bueno, sí. vayámonos, chava, a la pregunta número 12, por favor. Eh. Dice: Ah, bueno, este ya la contestamos como ocho veces, ¿no? Sí. ¿Hay superbacterias sí. que sean de utilidad? Sí. Muchas. La que hace cerveza, la que hacen chocolate. La que nos da proteínas porque fija nitrógeno, la que termina el ciclo de carbono. Las la... que producen alguna sustancia antibacteriana. Las, muchos antibióticos son sí. de origen de las bacterias. En la década sí. de 1970, que fue la época de oro del descubrimiento de antibióticos, fue pues gracias a muchas bacterias, este, muchas del grupo de, las, de los actinos. Ajá. Streptomices, por eso se llama Streptomicina, porque uh -huh. viene de, la, de una bacteria del género Streptomyces, que es uh un -huh. dato curioso que siempre andamos metiendo cosas de las bacterias bonitas aquí. El olor a tierra mojada, que a todos nos gusta, también está producido por una molécula que produce una bacteria del género Streptomices, que es la geosmina. Ellas son las que producen esta molécula que produce este olor que se llama Petricor, que es el nombre complicado para el olor a tierra mojada. Ya está ahí mi pervillano cultural. Sí, pues todas las utilizadas en biorremediación, ¿no? También, esa parte, las de probióticos. Sí, hay muchísimas. De sí. hecho, y cada vez sabemos más. Más donde no sabíamos que existían donde jurábamos que no había vida y ahí está ¿sí? es algo sí. fabuloso, ay, y bueno la siguiente y es ya la última, solo nos falta contestar una que, que a lo mejor y no quién sabe, es ahorita con el con los polos que se están derritiendo se ha reportado no, los bichos ancestrales ay, qué le pasó a mi computadora, no lo sé te quedaste. Sigue, sí, sí, sí, Erika, que me congelé. Ya estoy. De que al derretirse los polos, ya ven que han estado sacando de que virus que estaban en el permafrost desde hace no sé cuántos mil años. ¿sí? ¿Podría salir algunas bacterias, superbacterias, de este descongelamiento de los polos que hayan estado congeladas por, por miles o millones de años? Pues, si son bacterias que aguantan la congelación, yo creo que sí. Sí. Que, que sean superbacterias, bacterias, ahí sí, quién sabe, ¿no? Pero de que hayan podido resistir. Sí. Sí, claro, pues tenemos ahí tantos ejemplos. Y también, bueno, que es otro tema, ahí no nos vamos a meter. Pero las arqueas, ¿no? Las arqueas de Asgard están. Ajá. En los super. Este, los fondos marinos etcétera y bueno pues aquí vendría como que otro tema para para una película de ciencia ficción de esas que siempre empiezan con un científico siendo ignorado <risa> que nadie pues le sea, hacía caso se está derritiendo el polo y salió un virus y una bacteria que nos puede matar y todos no no hay problema vamos a seguir con este quemando carbón y luego pues ahí les encanta y bueno, pues vamos a continuar leyendo aquí los, los saludos y comentarios porque ya, ya nos pasamos como siempre, ya nos pasamos eh, a la hora, eh, eh. pero es un gusto que ustedes dos doctoras maravillosas estén con nosotros y también nuestra audiencia, el doctor Omar nos saluda buenas noches, grande XXY, Elida por aquí anda con nosotros, Grisel está de lujo XXY, la pregunta ya de los tenis, Esperanza, nuestra representante de Va por la Tierra en Venezuela, abrazos, abrazos hasta allá. Saludos. Salvador Torres, saludos desde Veracruz, nos saluda también Irvin Mena, David Lizama, este, Alex González, que ya leímos algunas de sus preguntas, Miguel García también. Christopher Uriel, que fue el que pidió el saludo y que Roger le dijo que, que todo quería. Este, también Alejandra, híjole, está en difícil tu nombre. Sí. Este, este, este Rodríguez también les manda saludos a ustedes dos, doctoras. Paola Rojas, este. Ay, se me va. Eh, Perdón. Aurora Villalvaso, muchas felicidades, muy agradables, la charla muy interesante. Nos saluda desde Veracruz. Fabuloso. Fechas de mañana en la mañana, unas picaditas por mí, por Fis. Este, Pero... Bueno, a todos, este, muchas gracias por Lina Hernández también. Un saludo de de parte de El este, La saluda la doctora Ángela y a la doctora Chayo. Sí, y esa, como ustedes saben, yo a los alumnos les pongo nombres de bacterias, porque así es, es más fácil, asocio su cara con la bacteria, y entonces, Linju es Aeromonas, su nombre es Lin -Yu. y entonces ella es Aeromonas. ¡Oh! oh ¡Aurora! Una, una de cada una, porfis! Porque vieras que hace tanto tiempo que no puedo estar en Veracruz, y siempre que me dicen se me antoja montón eso y un arrocito a la tumbada. Pura cosa buena de Veracruz. Sí. Y un buen cafecito. Así que un saludo a todos mis paisanos. Pero bueno, conclusiones. Bueno, conclusiones ambas, pero Chayo también. Es tu primera experiencia con nosotros y nos da mucho gusto darte la bienvenida. Ya va por la tierra y así hace ¿Cómo te sentiste y cómo nos puedes este, dar alguna conclusión de, de esta charla el día de hoy, charla entre cuates, charla entre bromas? Este, Bueno, primero un agradecimiento por, por la invitación, la verdad la pasé muy bien. Creo que este tipo de pláticas me hicieron recordar, a lo mejor y ponerme nostálgica. Porque es lo que extrañas o parte de lo que extrañas de ir a, a dar clases a, a tu escuela, ¿no? Entonces, la plática con amigos, con colegas este, de tu área, ¿no? En la que de la nada surge una noticia y empiezas, ¿no? Oye, tú dime esto, que no sé qué, vamos por un café, así y así, ¿no? Entonces, esa, esa es la primera impresión, ¿no? Que, que recuerdas lo que es estar con amigos de tu área, porque pues, obviamente de, de otras áreas pláticas de otras cosas, pero eso, ¿no? Esa sensación de, de estar pues discutiendo la ciencia de esta manera. Y la conclusión creo que sería esa parte de, de no olvidar que, que, pues que son bien importantes estas superbacterias, ¿no? Les digo, como nosotras somos bacteriólogas médicas, a lo mejor enfocamos mucho la plática hacia eso, porque es de lo que más conocemos, ¿no? Pero que realmente esas bacterias, híjole, con los cuidados que estuvimos mencionando, si sí, sí, quiere uno pensar que pudieran estar controladas en un futuro, ¿no? Y a lo mejor en la búsqueda también de esa evolución, de que ellas van ahí evolucionando, pues también parte de los alumnos o, o investigadores que nos pudieran estar escuchando, pues que eso tiene un área también mucho para, para todavía dar, ¿no? La investigación de esa lucha de ver ahora con qué les ganamos, ¿no? A las bacterias, creo que es un gran un gran campo, ¿no? Y no necesariamente nuevos antibióticos, ¿no? Sino las otras líneas que estuvimos platicando. Entonces, claro. Creo que eso sería lo, lo que yo quisiera compartir. Muchísimas gracias, Chayo. ¿Doctora Chela? Bueno, pues yo, primero darle las gracias a la doctora Chayo por haber aceptado la invitación, porque ustedes ya se pueden dar cuenta que tenemos empatía, porque es una... Personas, sin ofenderlos a ustedes dos, maravillosa. Es un ser humano maravilloso, que siempre tiene una palabra agradable en los momentos difíciles y que me ha permitido convivir con ella y el aprendizaje que he tenido desde el punto de vista científico, cómo poder abordar ciertos temas, ¿no? Ahora que le decía yo, pero es que la superbacteria y que no sé qué, y mira porque usted sabe que yo soy matutina al mil por mil, ¿no? Entonces a las 5 de la mañana ya le estoy mandando mensajes, ¿no? Y ella, pues ya me contesta. Entonces, pues de entrada eso. Y como dice la doctora Chayo, ¿no? La cosa final es de que las bacterias vivirán, nosotros desapareceremos. Así es. Pero tenemos que mientras estemos en este mundo llamada Tierra... Debemos de respetar al medio ambiente, tratar de tener laboratorios, ¿sí?, verdes, a lo que les llaman, ¿no?, sustentables, y no descuidar el poder buscar otras alternativas que no necesariamente sean antibióticos, extractos de plantas, por ejemplo, ¿sí? Quizás regresar a esa medicina tradicional que hemos olvidado, extractos de planta, los péptidos que, que ya se hablaron, las sustancias que secretan las bacterias, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera en, el, en ciencias biológicas, la doctora Paulina de los Santos, que trabaja con burcodelia, viendo los extractos, lo que produce y ver si es antibacteriano o no. Entonces, no olvidar eso, ¿no? Y a ustedes dos, pues, agradecerles de verdad que siempre tengan esta consideración hacia mi persona, Alida, que, bueno, por razones personales no está, pero que yo me la paso muy bien. Me siento más que en mi casa. Es que esta es su casa, absolutamente. Y tiene toda la razón. Obviamente nosotros vamos a dejar de existir aquí, las bacterias van a seguir, pero por mientras creo que y me acordé de algo bonito. Creo que lo podría decir con las palabras de, de mi abuelita Santitos. Jueguen bonito. Apre hay que aprender a jugar bonito. Nosotros con todas las demás especies que estamos en este planeta. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Un verdadero agasajo como siempre. Muchas gracias a los que nos vieron, los que nos van a ver después. Ya saben que claro. somos, este, este es un proyecto ciudadano, de académicos queriendo comunicar la ciencia, les agradecemos su, su, su me gusta, compartir, que nos recomienden, y este, pues mientras alguien esté ahí oyendo lo que digamos, Nosotros no, pues no, vamos, se a, seguir vamos a seguir hablando. Sí, sí, porque si sí, un compromiso tenemos con todos ustedes es que debemos y les agradecemos a todos que la ciencia sea lo que es el día de hoy y es nuestro compromiso transmitírsela a todos los que quieran escucharla. Muchas sí, bueno. gracias a todos. Gracias. tenemos gracias. Buenas noticias, pero pronto. Pronto, pronto ya, muertes, ya, si ya, que... ya viene XX, muchas sorpresas. Ya viene este, como en un mes, más o menos el próximo episodio de... O, de, si o dos, ya, quién sabe. De <risa> si tienen alguna sugerencia algún tema que, se les, que les interesa que tratemos, ya saben, siempre nos pueden escribir sus comentarios. Síganos en redes sociales, síganos en YouTube, en Facebook, síganos en... ¿Qué más tenemos? TikTok, Instagram. TikTok, TikTok. Hay como dos sí. videos, pero TikTok. Sea, ¿Y a quién a quiere a llevar, a llevar a el a... TikTok de Va por la Tierra, por favor? A no, es que ya estamos viejitos. Este, ya estamos viejitos, pero, pero ahí tratamos de. Ya. De llevar, un completo, eh? Porque ya, ya más es, que Uriel ya dice que es fan más de la doctora Erika, ¿eh? Claro. <tose> Pero eso, pero eso yo ya lo sabía, Salvador. Yo ya eso se lo sabía. Yo ya eso lo no sabía. Entonces, no, que cual pleito, ¿no? Está bien, está bien. Un beso y, y un abrazo. Para, para, para, no para todas problema, hay. Uriel, ¿eh? si todo sale bien, Uriel. No sabemos si en enero, pero en junio, en alguno de los dos congresos que vamos a organizar, tenemos nuestro primer encu gran encuentro de de los Ciencia XX, todos los que quieran participar, vamos a tener actividades en vivo, perdón eso todavía no tenía que comentarlo bueno, va a estar bien chido este... claro, no, no lo terminamos de, de definir, aquí fue el de la doctora Chayo, Don Ocho y nos manda muchos saludos, pero bueno tenemos que terminar ya la transmisión, ya vamos para dos horas, como siempre ya saben que que pues nos encanta platicar nos encanta platicar y nos encanta platicar con ustedes, nos encanta leer sus comentarios, leer sus preguntas nuestra misión, como siempre les hemos dicho, es llevar un poquito de lo que afortunadamente hemos tenido oportunidad de aprender en, en nuestra formación académica y pues bueno, es obligación llevar hacia sus casas, este, mientras están echándose su ceñita, mientras están echándose su cafecito, pues a lo mejor algo se les pega. Y a lo mejor algo se despega <risa> y, y si ustedes lo escucharon y lo quieren platicar a lo mejor con su vecino, con sus primos con sus hermanos, esto nos va a ayudar a que la información llegue a cada claro con la familia no sí. lo, con el núcleo claro. más cercano, no que a veces es el que más tiene dudas, entonces creo que por ahí empezamos y si entonces, quieren venir a decir algo va por la tierra y y dos, somos, una, somos una comunidad abierta ustedes, lo, los que ya tienen tiempo con nosotros lo saben, Está, estamos siempre a, este, con, con gusto de recibir a, a más personas, a especialistas en cualquier área, o a no especialistas, a personas que a lo mejor les diga, sabes qué, pues yo quiero platicar acerca de, de mi colección de tal cosa, este, de suculentas, no soy, botán, no soy este, un, un botánico, pero pues fíjate que tengo esto, ¿no? Claro. Entonces, Aquí estamos abiertos porque se trata de compartir. Aquí todos venimos a compartir y en ese sentido agradezco muchísimo a la doctora Chayo y a la doctora Chela que sean tan generosas con nosotros y que nos compartan todo este conocimiento y dirían los viejitos la sapiencia que tienen con ustedes. Muchas no, pues gracias. Gracias por. Esperamos la de, de divulgaciones Salvador de Bioética. Ah, sí, sí, sí. Prontito. Que bueno queremos ok bueno gracias abrazos y abrazos a Muchas todos gracias adiós gracias a todos